Si eres completamente nuevo en Blender o alguien que ha olvidado los fundamentos básicos del programa, estás en el vídeo correcto. Una vez abrimos Blender por primera vez nos encontramos con esta imagen, aquí en esta caja podemos seleccionar el tipo de archivo que queremos seleccionar, para abrir un nuevo general podemos pinchar en general o fuera de nuestra caja. Si queremos abrir de nuevo un archivo, simplemente en File, New, General, abrimos un nuevo archivo. En la parte inferior izquierda vais a ver todas las teclas que voy a ir tocando un consejo que os doy si sois completamente nuevos es que dejéis el programa en inglés aunque no sepáis muy bien inglés es mejor que dejéis el programa en inglés ya que la mayoría de la documentación que encontraréis en internet está en inglés y la traducción al español de este programa es bastante pobre así que seguimos sin perder el tiempo en esta primera ventana que nos encontramos encontramos distintas áreas de trabajo estas áreas de trabajo las podemos modificar clicando en las esquinas superior izquierda de cada una de ellas también podemos modificar su tamaño arrastrando desde las intersecciones si queremos eliminar algún editor en concreto podemos ponernos entre medias de ellos pinchar el botón derecho y join areas aparecerá esta flecha y el lugar donde decidamos y cliquemos para confirmar desaparecerá si queremos volver a hacer aparecer nuestro editor simplemente poniéndonos en la parte inferior o en la parte derecha podemos añadir un vertical o horizontal split si le damos a vertical abrirá uno vertical si lo queremos hacer desaparecer volvemos a repetir el join areas si queremos que fuera horizontal podemos darle desde el lateral horizontal o podemos cambiar con la tecla tab aquí elegimos el editor que queremos y listo este área más grande principal que nos encontramos es el viewport dentro del viewport encontramos tres elementos una cámara un cubo y una luz estos elementos vienen por defecto en blender en este área es donde va a suceder todo el trabajo de modelado o casi todo el trabajo que hagamos en Blender. Para hacer zoom dentro del viewport simplemente movemos la, la rueda del ratón, adelante o atrás. También podemos apretar la tecla control y apretar la rueda del ratón. Así vamos un poquito más suaves. Si nos queremos desplazar de izquierda a derecha, apretando el botón shift y rueda del ratón, izquierda y derecha. Y si queremos rotar pinchando simplemente dentro de la rueda del ratón, orbitamos alrededor de nuestra escena todos estos movimientos podemos hacerlos en este menú de la derecha si pinchamos en este ritmo podemos rotar si pinchamos en la lupa podemos hacer zoom dentro y fuera si queremos movernos podemos seleccionar la mano aquí iríamos a la vista de la cámara volveríamos a clicar para salir y aquí tenemos nuestra vista ortográfica para cambiar la vista podemos apretar el botón de la tilde en el teclado y elegir la vista que queremos también podemos utilizar el teclado la vista 1 es la vista frontal la vista 3 es la vista lateral la vista 7 es la vista superior la vista 5 es la vista ortogonal luego alternativamente las teclas 4 5 8 y 2 nos mueve hacia adelante o hacia detrás todo esto con el numpad otra manera de seleccionar la vista sería venir a view viewpoint y elegir arriba abajo o donde nosotros queramos también vemos aquí los atajos de teclado que indican cada una de nuestras vistas para seleccionar un objeto en blender simplemente clica sobre él si quieres seleccionar múltiples objetos aprieta shift para seleccionar dos si quieres deseleccionar un objeto simplemente vuelve a pinchar hasta que desaparezca el color naranja también puedes seleccionar con una caja si quieres aumentar esta selección pinchando shift podemos seleccionarlo todo si nos ha cambiado el modo de selección en la caja tenemos en la parte superior izquierda esta caja si dejamos apretado sobre ello vemos distintas maneras de selección si se te ha puesto por ejemplo en select circle y no sabes cómo volver atrás en el atajo de teclado W vas a ir cambiando de modo hasta elegir el que quieras si no también puedes venir de nuevo clicar sobre ello y elegir la opción que más te guste para seleccionar todos los objetos de nuestra escena simplemente pulsa A para deseleccionar todos los objetos de la escena simplemente Alt A el menú de la parte izquierda es el llamado T menú. Aparece y desaparece pulsando la tecla T. Si te ha desaparecido, puedes volver a pinchar desde aquí para que vuelva a aparecer o únicamente con la tecla C. Para mover nuestros objetos en la escena, rotarlos o escalarlos, tenemos que seleccionar primero y podemos venir al T menú y utilizar estos gizmos que nos aparecen si utilizamos el círculo interior podemos mover todo nuestro objeto si utilizamos las flechas cada flecha corresponde a un eje de coordenadas el rojo es el x el verde es el y y el azul es el z estos mismos movimientos los podemos utilizar con la tecla g si pulsamos por encima y dejamos el ratón encima de nuestro t menú podemos ver que nuestro atajo de teclado es la tecla g pulsando simplemente la tecla g podemos mover nuestro objeto libremente pulsando z en el eje de coordenadas z x x y y el modo rotación es exactamente igual podemos seleccionar el círculo blanco para rotar en cualquier movimiento si utilizamos el rojo Estaremos rotando en el eje X, y si utilizamos el verde en Y y azul en eje Z. El atajo de teclado para realizar estas acciones es la tecla R. Con la R rotamos libremente desde nuestra vista. Si le pulsamos a la Z, RZ en el eje de coordenadas Z, X, X, Y, Y. El menú de escalado es exactamente igual. Si pinchamos en el blanco, escalamos el objeto en proporciones idénticas. Si utilizamos la Z, lo escalamos en el eje Z. Si utilizamos el Y, en el eje Y. Y si utilizamos el X, en el eje X. El cuarto gizmo incluye todas las posibilidades dentro de una: el escalado, el movimiento y el rotado. También podemos utilizarlo todo a la vez. Para eliminar un objeto de nuestra escena, pulsamos botón derecho y clic delete si queremos utilizar el atajo de teclado simplemente x delete otra opción para eliminar sería venir a nuestro menú de la derecha y botón derecho delete este proceso de aprendizaje es un poco coñazo así que yo te recomiendo que lo aprendas cuanto antes y cuanto antes lo aprendas antes vas a poder empezar a trabajar de manera más fluida para añadir un nuevo objeto simplemente shift a aquí podemos darle a mesh y elegir nuestro objeto podemos elegir un cubo o cualquier otro objeto que queramos todos los objetos que incluyamos en nuestra escena van a aparecer en el centro de la escena que corresponde al 3d cursor si cambiamos el movimiento del 3d cursor del 3d cursor nuestros objetos aparecerán donde él se encuentre si hemos movido accidentalmente el 3 de cursor a otro lado de la escena y queremos que vuelva a estar en el mismo sitio, simplemente SHIFT-C volvemos a tener el cursor en el centro de nuestra escena. El cursor es útil para poder mover objetos alrededor de toda nuestra escena, si queremos aquí añadir por ejemplo un cubo y que rote en esta zona, con el 3D cursor lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Si queremos que el 3D cursor vuelva al centro de la escena, volvemos a SHIFT-C y vuelve automáticamente al centro de la escena. Si queremos movernos a un objeto específico, pulsamos el botón punto de nuestro Mnumpad y nos transportará directamente a nuestro objeto. Estas son las operaciones básicas que podemos hacer en modo objeto, pero tenemos el modo edición. Para acceder al modo edición, simplemente pulsamos la tecla Tab. También podemos venir a este menú superior izquierdo si estamos en Object Mode y elegir edit mode en el modo edición podemos modificar todas las partes de nuestro objeto vértices aristas y caras en este icono superior izquierdo podemos encontrar vértices aristas y caras para mover entre cada una de ellas podemos utilizar el teclado 1 vértices 2 ejes 3 caras todas las acciones que podemos hacer con este objeto son igual que las que hacemos en el modo objeto pero con los elementos por separado podemos mover individualmente cada parte de la geometría un vértice una arista o una cara también podemos utilizar los gizmos que nos ayudaban como antes para movernos para rotar y para escalar pero lo más apropiado para manejarse en este modo es el atajo de teclado si queremos escalar la tecla s si queremos mover la tecla g si queremos rotar la tecla r para confirmar el movimiento hay que pinchar con el botón izquierdo del ratón si queremos deshacer movimiento, control Z. En modo edición tenemos diferentes herramientas. Tenemos la herramienta de extruir. Si clicamos en ella, podemos utilizar este pilotito amarillo para extruir una cara nueva. Esta cara se ha generado completamente nueva a raíz de nuestro cubo. Esta misma acción la podemos realizar seleccionando nuestra cara y con el atajo de teclado E de extruir. De la misma manera, una vez hemos extruido, podemos mover, rotar y escalar. Si confirmamos el movimiento, la extrusión se ha realizado, es decir, que si no hemos confirmado ningún movimiento después de extruir, nuestra cara se habrá mantenido allí. Para confirmar el movimiento, simplemente clicamos donde queremos. También tenemos la herramienta Inset, que es la siguiente. Esta herramienta nos introduce la cara hacia adentro de nuestra cara. Podemos introducirla directamente seleccionando esta opción o con la tecla I. Si seleccionamos dos caras y pulsamos la tecla I, nos hará un insert de las dos caras. Pero si pulsamos la I dos veces, mantendrá el origen individual de cada cara que hemos seleccionado. Estas herramientas tienen múltiples opciones. Esto es simplemente a modo de introducción. Otra herramienta que tenemos en el modo edición es el Bevel. Bevel es crear un bisel. Un bisel, si pinchamos nuestra opción, vemos que nos genera unas caras planas entre nuestras aristas nos genera una nueva arista se puede modificar en este cuadro que sale en la parte inferior izquierda aquí podemos modificar el número de segmentos que que tenga nuestro corte si queremos que la curvatura sea más pronunciada o incluso si queremos que sea convexa o cóncava esto funciona generalmente para las aristas pero también podemos utilizarlo en un vértice para hacer un bebel en un vértice podemos hacerlo y aparentemente no ocurre nada simplemente tenemos que cambiar que afecte a vértices una vez hemos cambiado para que afecte o no a los vértices, vemos que se nos genera un bebel en esta arista. Del mismo modo, podemos seleccionar cuáles son los cortes y la orientación que queramos. El atajo de teclado para la herramienta bebel es control B Y para incre incrementar o disminuir el número de secciones, simplemente con la rueda del ratón podemos aumentar o disminuir. El resto de acciones tenemos que seleccionarlas desde esta caja de selección la siguiente herramienta es el loop cut es un corte transversal alrededor de nuestra pieza para hacer este este corte podemos utilizar control r control r pinchamos donde queramos hacer nuestro corte y después de pinchar podemos mover nuestra sección hacia donde queramos también podemos modificar dentro de la caja que nos aparece el número de cortes que queremos o si queremos que estén hacia la derecha hacia la izquierda que sean suavizados o no esto repito es a nivel muy básico para recordar cuál es esta herramienta simplemente es control r la siguiente herramienta es la herramienta de corte o herramienta knife esta herramienta nos permite hacer cortes alrededor de nuestra pieza los podemos hacer libremente si pasamos por un eje se nos marcará en verde seleccionando donde queremos que funcione el corte cuando queramos terminar con el corte realizado simplemente pulsamos enter se nos habrán generado estas nuevas geometrías y estas nuevas caras que donde le lea el modo de selección podríamos seleccionar extruir rotar y todo lo que hemos aprendido previamente otra herramienta que encontramos es el spin esta herramienta para saber utilizarla hay que tener en cuenta el 3d cursor el 3d cursor va a ser el, la guía para esta herramienta para ello vamos a mover, a mover el 3d cursor a un lugar hacia donde va a rotar nuestra selección es decir colocamos nuestro 3d cursor en la parte donde nosotros queramos y una vez seleccionamos nuestra herramienta spin podemos modificar nuestra malla alrededor del 3d cursor también en la misma caja que hemos señalado antes podemos controlar el número de cortes el ángulo de los cortes y una serie de herramientas más profundas que podemos explorar para duplicar un objeto podemos volver al modo objeto y simplemente pulsar shift D automáticamente se nos genera un objeto igual para confirmar la posición pinchamos también podemos venir, venir al menú objeto y duplicar desde aquí otra manera de duplicar sería alt D pero si hacemos una transformación de alt D en este objeto se modificará automáticamente el objeto del que ha sido duplicado esto puede ser útil para algunos momentos pero para otros no hay que tenerlo en cuenta es decir alt d duplica con propiedades similares con propiedades idénticas y shift D duplica pero con propiedades únicas a la hora de duplicar cada objeto aunque tengan propiedades idénticas o propiedades únicas tienen un movimiento independiente si queremos que estos tres objetos tengan el mismo movimiento simplemente pinchando botón derecho en parent podemos parentar a emparentar objetos el objeto que va a mandar sobre los tres es el de color naranja claro para desemparentar los objetos podemos hacer de la misma manera clic derecho parent clear parent y si queremos que el movimiento que habríamos hecho con ello emparentado se mantenga clear parent pero keep transformation es decir vamos a emparentar object movemos confirmamos y ahora queremos que esto se mantenga de esta forma pero que mantenga la transformación de esta forma vuelven a ser objetos individuales pero han mantenido la transformación de la misma manera cada objeto aunque esté emparentado es independiente pero si queremos que estos tres objetos formen parte de uno mismo podemos utilizar el join simplemente seleccionamos los tres objetos control derecho join ahora los tres objetos son un objeto podemos modificarlo de forma independiente y cuando movamos uno se moverán todos porque forman parte del mismo objeto si quisiéramos desemparentar estos objetos podríamos hacerlo de distintas formas una de las formas más fáciles sería seleccionar todos los objetos venir a edit mode con la tecla a botón derecho separate by loose parts de esta forma cada pieza independiente se habrá separado en un objeto distinto otra forma, si quisiéramos mantener estos tres juntos, Control J para hacer Join, si quisiéramos separar solamente uno, simplemente podríamos pulsar, por ejemplo, una arista de un objeto, darle a la tecla L, clic derecho, Separate Selection. De este modo, estos dos objetos siguen juntos, pero este se ha separado. Dentro de Object Mode y de Edit Mode, tenemos distintas maneras de ver. El Solid View es donde estamos actualmente. También tenemos el rayos X, que nos deja completamente transparente nuestra malla. El modo rayos X es útil para poder ver a través de nuestros objetos. Si entramos en modo edición desde la vista frontal y activamos el rayos X, podríamos seleccionar desde el modo edición tanto el vértice delantero, por ejemplo, como el vértice trasero. Seleccionando así, seleccionaríamos el delantero y el trasero. Esto no ocurre cuando estamos en el modo sólido sin rayos X. Si yo vuelvo a la parte frontal y selecciono este vértice, comprobamos que solamente se ha seleccionado el delantero. Así que si queremos trabajar con un objeto y que podamos seleccionar la parte delantera y la trasera, tendríamos que activar el modo rayos X. Si quisiéramos ocultar algún objeto para que no nos molestara a la hora de trabajar en la escena, podríamos ocultarlo con la tecla H. También podríamos venir al panel de nuestra derecha de trabajo y darle a este ojo. Si el ojo está abierto, estamos viendo nuestro objeto. Si lo apagamos, dejamos de verlo. Esto es útil para trabajar con un objeto sin que nos moleste nuestra escena. El shortcut o atajo de teclado sería la tecla H para esconder y Alt H para deseleccionar y que volvieran a aparecer todos dentro de blender tenemos también la opción de los modificadores los modificadores los encontramos en la llave inglesa de color azul que encontramos aquí y podemos añadir un montón de modificadores uno de ellos sería el array array es un modificador que nos hace una copia del mismo objeto o las que nosotros queramos podemos seleccionar el número de copias que queramos la distancia que hay entre ellos e incluso la rotación alrededor de nuestro objeto si quisiéramos aplicar esta modificación podríamos aplicar directamente y ya se nos habría convertido todo esto en un único objeto. Lo bueno de trabajar con los modificadores es que no son destructivos. Otro modificador interesante que tenemos es el Solidify. El modificador Solidify lo que hace es añadir grosor a nuestra malla. Esta malla se puede modificar con grosor hacia adelante, hacia adentro o incluso hacia afuera alterando las proporciones de nuestro objeto manteniendo la geometría original. Este modificador es no destructivo como el anteriormente visto y es muy útil para trabajar. Otro modificador que se utiliza muchísimo es el Subdivision Surface. Lo que hace es añadir resolución a nuestra malla. Hay que tener cuidado con cuántos niveles de subdivisión añadimos y a nuestro ordenador le puede costar trabajar muchísimo cuanta más geometría tenga. Para ver este modificador mejor vamos a añadir un mono. Este mono se le puede añadir muchísima más resolución si aplicamos el Subdivision Surface. Si lo vemos, una vez lo hemos aplicado, vemos que se le, se le añade resolución al mono y tiene mejor aspecto. Podemos incluso aumentar para que se vea más suave la superficie. Estos artefactos los podemos disimular también pinchando clic encima de nuestro mono y dándole a Shade Smooth. Si le damos a Shade Smooth, nuestra malla se quedará completamente lisa o intentará que se quede completamente lisa. Podemos reducir la resolución y podemos comprobar que se puede cambiar a Shade Smooth para verlo más liso o Shade Flat para verlo completamente poligonal. Si aplicamos un Shade Smooth y añadimos resolución a nuestra subdivisión, vemos que nuestro mono tiene un aspecto mucho más amigable y podemos seguir trabajando con su geometría de una manera más simple que si le añadimos mucha resolución de golpe. Cuando tenemos muchos elementos en una escena, a veces nos interesa ponerle nombre a cada uno de los objetos. Para ponerle nombre, simplemente pinchamos dos veces sobre el nombre y podemos elegir el nombre que queramos añadir. Si queremos organizar un poquito mejor nuestras colecciones, podemos seleccionar uno o dos objetos o los que sean, clic derecho y Move to Collection o utilizar la tecla M. Para ello, creamos una nueva colección y le llamamos como queramos. Esto es útil si, por ejemplo, queremos que desaparezcan de la vista a la vez, apagando y encendiendo el movimiento de la cámara es similar a como hemos estado viendo podemos pinchar el icono de la cámara para ver lo que la cámara está enfocando si queremos mover nuestra cámara simplemente con ella seleccionada le damos a la tecla G y movemos nuestra cámara podemos utilizar la X la Y o la Z exactamente igual que utilizábamos anteriormente para hacer zoom en nuestra cámara pinchando con la tecla G y con el botón del medio del mouse podemos arrastrar y alejar nuestra cámara para hacer zoom dentro y fuera de esta manera podemos posicionar nuestra cámara para añadir color a nuestros objetos tenemos que venir a la opción de materiales en esta parte de la derecha en la pelotita de color rojo y negro podemos seleccionar un nuevo material clicamos un nuevo material y aquí elegimos el color ¿Por qué no estamos viendo nada porque actualmente estamos en el modo sólido para poder ver el color de nuestro objeto tenemos que ir al render view tenemos dos motores de render Eevee y Cycles. Si nuestro ordenador tiene una tarjeta gráfica, lo ideal es utilizar Cycles. Para ello, venimos a la opción de Render View y seleccionamos Cycles y GPU Compute. El modo de render de Eevee tiene una iluminación por defecto que es bastante buena y se puede ver simplemente pero en cycles tenemos una vista un poquito más apagada para ello tenemos que mover nuestras luces para cambiar las propiedades de las luces podemos venir a la bombilla y aumentar la potencia también podríamos añadir luces nuevas también podríamos cambiar el color de la luz por un color distinto de este modo nuestro mono saldría iluminado con diferentes luces. Si quisiéramos añadirle diferentes colores a nuestro mono, tendríamos que venir a Modo Edición y seleccionar los vértices que queremos cambiar de color. Por ejemplo, si quisiéramos poner la nariz de un color diferente, tendríamos que seleccionar los vértices de la nariz y en Material, añadir uno nuevo en Botón Más, seleccionar un nuevo material y elegir el color que queramos. Para que este material se aplique a los vértices seleccionados, tendríamos que darle a Asignar. Una vez asignado, nuestro mono ya tiene dos materiales. Para venir al modo de la cámara también podemos utilizar el shortcut 0, el 0 automáticamente nos, nos trae a la cámara. También podemos movernos alrededor de nuestro objeto y para traer la cámara a la vista que tenemos actualmente, clicar Ctrl alt 0 de esta forma enfocamos nuestro objeto de una manera más sencilla hay otras maneras de colocar la cámara pero tampoco vamos a explicarlas todas porque queremos que sea un vídeo más o menos corto para hacer un render tenemos que seleccionar primero nuestra cámara y cuando estemos contentos con la escena que queremos renderizar nos tenemos que dirigir a la zona de render como hemos explicado antes aquí podemos elegir el tipo de render que queremos hacer si Eevee o cycle eh, tenemos que elegir qué tipo de computación vayamos a utilizar yo voy a utilizar mi gpu aquí tenemos el número de samples máximos que vamos a hacer en el render. 1024 quizás sea demasiado para esta imagen, con 200 yo creo que vamos bien, también en el render tenemos que modificarlo, en lugar de 4096 vamos a poner 200. Para hacer el render únicamente en la parte superior izquierda vamos a render y le damos a render image. Como vemos en nuestro render han aparecido unos cubos que nosotros no queríamos que aparecieran, pero estaban dentro de la escena solamente que lo habíamos escondido son estos dos cubos si estos dos cubos no queremos que aparezcan tampoco en render tenemos que ocultarlos tanto de la escena como del render pinchando en la cámara ahora sí lanzamos el render de nuevo ahora los cubos no han aparecido y si queremos guardar nuestro render únicamente tenemos que ir a image save y elegir la carpeta donde queramos guardarlo guardamos nuestra imagen y ya podemos cerrar la ventana de render Evidentemente este vídeo no es suficiente para aprender a utilizar Blender, si quieres aprender a utilizar Blender te puedo recomendar varios tutoriales. Si hablas inglés el tutorial del Donut de Blender Guru es muy recomendable ya que explica paso a paso con una profundidad muy pausada todos y cada uno de los aspectos del programa y es muy recomendable para principiantes. Si hablas español te puedo recomendar por ejemplo los tutoriales que realiza Herman Coronel o Aura Prods Verás sus canales en la descripción de este vídeo. No obstante, próximamente encontrarás en este mismo canal algunos tutoriales para aprender a modelar directamente desde cero. Gracias por ver el vídeo y espero que te haya sido de ayuda. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!